Si pasamos a los robots que sirven como apoyo al operario en, en sus tareas, lo primero que tenemos que destacar son los robots colaborativos o los cobos, que son robots que se han diseñado específicamente para colaborar, como su propio nombre indica, con el operario en los trabajos que tiene que desarrollar. En otras áreas de, de la industria, estos robots ya son una realidad y se, usan, y se usan en el día a día. Si bien en el sector de la construcción naval no están tan avanzados porque tienen por ahora algunas limitaciones en cuanto a las capacidades de carga. El sector de la construcción naval maneja elementos que son considerablemente pesados. Si bien es verdad que, por ejemplo, este robot colaborativo eh, Aura ya tiene una capacidad de carga de 1.000 kilos que unido a un vehículo de guiado automático permite una gran versatilidad a la hora de realizar trabajos dentro de, de un taller de un astillero. En general podemos decir que las principales características que tendría un Cobot son que son robots muy sencillos o relativamente sencillos de programar, no requieren que el, que el operario tenga un gran conocimiento de programación, son muy versátiles, permiten realizar muchas tareas diferentes, son fáciles de instalar en comparación con otro tipo de robot y además son robots muy seguros porque están pensados para colaborar siempre con el operario y no existe riesgo de que el robot pueda impactar con, con un trabajador. En estas imágenes podemos ver un ejemplo de unas pruebas que se hicieron en un astillero en el uso de este tipo de, de cobots. En este caso, el cobot ayudaba a un operario que estaba fabricando un tubo, le ayudaba a posicionarlo y el operario era el que, el que soldaba el tubo. Y en este otro ejemplo, el robot lo que se encargaba era, de forma automática, mediante un sistema de visión, de seleccionar la pletina de acero que tenía que coger y colocarla en su posición final, donde después el operario también la soldaba. Y, en cuanto a soluciones robóticas que pueden servir de ayuda al operario, tenemos también los exoesqueletos. Son armazones similares al exoesqueleto de un insecto que, se pueden, que pueden ir adheridos a los brazos, a la espalda y a las piernas del operario. En el sector industrial se utilizan principalmente para mejora de ergonomía en tareas que son complicadas de realizar eh, o que requieren un esfuerzo para el, para el humano y también sirven para que un operario pueda soportar, pueda coger más peso del que podría coger en condiciones normales. Y por último, podemos eh, nombrar el, lo referente al transporte automatizado de cargas en el astillero y lo podemos dividir en dos apartados principales. Por un lado tendríamos las, las robóticas, que permiten el manejo, el transporte de cargas en un taller de forma prácticamente autónoma, empleando sensores y cámaras. Y por otro lado tendríamos los vehículos de guiado automático que sirven para transportar elementos o materiales tanto en el interior de un taller como en exteriores. Se clasifican generalmente por el método que tienen de guiado, ya sea pues filo guiado que llevaría un hilo por debajo del terreno, esos son un poco más limitados, no son muy versátiles, eh, con banda magnética en el que se tira una, una banda por la zona en la, que, en la que tiene que circular y el vehículo la va siguiendo y después hay otros métodos que son mucho más versátiles a la hora de, de utilizar en un taller como sería el guiado láser, el mapeado o los sistemas con visión artificial.